Primero agradecer el, el, al Museo de, de la Paz de Guernica por pues la invitación, eh, por parte de, de parte de, de, de Paco Echeverría y de todo el equipo de, de, de, de, de la asociación Aranzadi. Y luego, pues bueno, eh, un agradecimiento a todos vosotros por la presencia y a esta pequeña charla que la hemos titulado Exhumando la memoria. En el sentido no solamente de exhumar, de exhumación, de, de, de, de exhumar el eh, lo que está soterrado, sino también exhumar pues bueno, la memoria, la memoria colectiva, la memoria individual, eh, la, las conciencias, las personas, los archivos, todo eso es exhumable y, y por eso en, en este título, pues un poco se trata de englobar todo lo que todo lo que gira en torno a lo que es la memoria, la memoria histórica, ¿no? la memoria histórica de nuestro pasado reciente. Eh, en nuestra memoria que arranca de, de, de un suceso que ocurrió pues, casi 80 años, eh, en el cual pues, bueno, eh, sabemos mucho de, de cómo fue el desarrollo bélico de ese golpe de estado, que, un golpe de estado que duró tres años, casi tres años, y que eh, el, eh, los efectos que, que dejó fueron una, una gran cantidad, de miles y miles de víctimas, eh, víctimas militares, víctimas eh, civiles militarizadas, que son los milicianos, o víctimas civiles sin más, no, víctimas civiles que en muchos casos pues, eh, eh, respondieron con su vida en, en la llamada mmm, represión de retaguardia. Eh, víctimas civiles que también eh, sin, sin tomar partido simplemente por estar en el lugar eh, menos indicado pues eh, pagaron también con la vida con la vida y que fueron los, los, eh, las consecuencias de los bombardeos contra la población civil que hemos que se ha hablado esta mañana ¿no? eh, bombardeo civil como este de, de la plaza de, de Andicona en eh, Ochandio donde Santi, Santi Capanaga pues, eh, es un niño superviviente de ese bombardeo, es el primer bombardeo que se, que se produjo en la España peninsular en el año 36, el 22 de julio del año 36. Eh, Santi, eh, Santi pues, eh, hizo un pequeño boceto y luego con, su, con, con lo que se quedó en su retina, pues, 30 años después lo plasmó en, en, un, en un óleo. ¿no? en un núcleo donde perfectamente todas las personas están identificadas, eh, con nombres y apellidos, hay, hay también eh, soldados del, del batallón Garellano, que en aquel momento fue desplazado hasta, hasta Ochandiano para contener el avance franquista, eh, y luego pues m, m, una, una gran cantidad, que, que esto sería lo representante de, de, de las 65-70 o víctimas que hubo en el pueblo, eh, principalmente mujeres y niños, en más de la mitad. Eh, bueno, eh, con, con estos restos de, de la guerra, pues nos encontramos qué es, lo que, qué es lo que han hecho las instituciones públicas desde hace, desde hace 15 años hasta hoy. Pues eh, han hecho un apoyo puntual eh, a lo que son las exhumaciones, que es un poco el, el trabajo fuerte nuestro, ha sido en estos 15 años, ha sido el tema de la exhumación de fosas comunes. Eh, también se han realizado eh, mapas, mapas de fosas, mapas bastante, bastante incompletos en el sentido de que, bueno, pues hay, hay territorios del Estado español donde prácticamente no hay un solo punto, simplemente porque no se, ha, no se ha realizado una, una investigación, o porque políticamente no ha sido correcto que se haga mucha investigación. Eh, se han elaborado protocolos, se han firmado convenios eh, entre organismos, entre universidades. Eh, comunidades uh -huh. autónomas, se han, eh, se han proclamado eh, leyes, uh -huh. decretos, etcétera, un poco para, para, para apuntar eh, sobre todo las víctimas de la, de la guerra civil y del franquismo pero eh, de una manera muy puntual, como hemos dicho. Antes. Bueno, eh, y esto convierte a que el Estado español, eh, el proceso, sea raro, sea típico. No, no, es, eh, no, no es como en otros lugares de, de, de, de Sudamérica o de África o de incluso Europa, donde, donde precisamente han intervenido instituciones y han han, convertido, han, han eh, socializado todo el proceso, eh, han judicializado todo el proceso, eh, y sin embargo en España pues, eh, se caracteriza precisamente por una ausencia ju ju eh, judicial de los organismos judiciales, eh, una ausencia, una ausencia eh, por parte de las instituciones, y todo ello mezclado hace que los, los resultados o los trabajos hayan sido bastante... bastante eh, dis desiguales, dispares. ¿no? Eh, no es lo mismo lo que, se ha, lo que se ha trabajado en Andalucía que lo que se ha trabajado en Galicia que lo que se ha trabajado en Asturias o en el País Vasco. no. Simplemente a modo de ejemplo. Eh... Volviendo otra vez al tema de las, de las exhumaciones, eh, hay, que, hay que tener en cuenta que, que el año 2000 no, no es el año en el que se inventan las exhumaciones en España. ¿no? Hay, hay, hay exhumaciones desde, desde la propia guerra civil, desde el año 37, desde el año 36, 38, 39 y luego en, en, la, en, en la posguerra, en plena dictadura, donde en esa fase ya eh, nos encontramos con unos planes específicos institucionalizados y, y cubiertos con dinero público eh, que son unos encaminados para, para llevar restos a, a, a lugares como Paracuellos o, o, o el Valle de los Caídos o, o simplemente exhumar fosas que están en en, en, en, en, en en el monte, en el campo y luego, las, eh, y luego unos casos muy Casos muy, muy, muy aislados y concretos por parte de los perdedores, ¿no? Y que de esos, pues, prácticamente hay una ausencia total de, de, de documentación porque, porque esos trabajos se hicieron de manera clandestina, ¿no? O sea, de, de la misma manera que se habían realizado esas fosas, se hicieron esas exhumaciones. Y luego ya, eh, una vez muerto el dictador, pues comienza también otra otro proceso de exhumaciones. Eh, ese, donde el núcleo principal lo encontramos en, el, en la ribera del de Ebro, en torno a Rioja, en torno a Soria en torno a Navarra eh, donde durante cuatro o cinco años pues, eh, los pueblos se vuelcan y, y se van a, a las cunetas y se van a los montes y a los campos ¿no? eh, precisamente a, a recuperar los restos de, de, de sus vecinos cosa que se trunca en el 81 con el con el famoso tejerazo, ¿no? el, el, el, el golpe de estado de tejero, pues eh, volvió otra vez a, a desempolvar los viejos fantasmas que, que planeaban desde, desde, desde la guerra civil, ¿no? Desde el, desde el golpe de estado del 36. Luego, pues también eh, otro otro caso también de, de, de exhumaciones que se están haciendo, que se están realizando con dinero público. Eh, y, que, eh, y que tuvo su máximo apogeo eh, entre el año 94-95 y el año 2004, hasta la llegada de Zapatero, que son la, las exhumaciones, las investigaciones y repatriaciones de los restos de los, de los soldados que, que participaron con, con. que Franco envió a, a luchar con, de la mano de Hitler pues, eh, con, en el ejército nazi. Y luego, pues. Eh, Saltamos al año 2000, que es eh, el año en el que se inicia la primera, la primera exhumación con técnicas y con medios y con, y con personal cualificado, eh, y que da origen a la creación de la, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuyo, cuyo miembro principal lo, tenemos, lo tendremos esta tarde. Y eh, así sucesivamente se han ido incorporando asociaciones colectivos y que han han trabajado para que se, se, se, se continúe el proceso de, de exhumación que se inició en el año 2000. Bueno, esta es una imagen de cómo pues, en esas eh, primeras exhumaciones de posguerra eh, se realizaron con, por parte de, de personal forense, con todos los medios a, a, eh, que aportó el Estado franquista ¿no? para hacerlas. Y, de la misma manera, pues, eh, cuando no hubo exhumaciones, se, se dedicó a dignificar mm, todas las carreteras, todos los montes, to, todas las plazas de los pueblos, para dignificar el nombre de los que murieron eh, en la Santa Cruzada, por Dios y por España. Lugares como, como este Villarreal, o estos de, del monte Saibigain, de Gastelumendi, son lugares, eh, precisamente, que ya eh, son, son lugares de memoria, que ahora mismo son lugares de memoria, pero que hasta ahora habían sido lugares de memoria, pero solamente de una parte de, la, de, de esa memoria, ¿no? de la parte de la memoria franquista. O sea, homenajeando a los soldados que murieron y desaparecieron en el bando franquista. Aunque se haya hablado mucho de reconciliación y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando se pudieron recuperar los, los restos de los soldados, pues se habilitaron en muchísimos cementerios, mausoleos como este de, del cementerio de Bernica o este del cementerio de Bilbao, eh, para albergar los restos de, de, de los soldados muertos en, en combate. ¿no? Eh, estamos hablando de, de, de décadas de un par de décadas anteriores a, a, la, a la inauguración del Valle de los Caídos. Sin embargo, eh, también hay otras cruces, eh, cruces clandestinas, como esta que está justo debajo del paraguas del señor de, de Victorio. Esto está en, en, en un monte de Greta, y pues, esa cruz eh, señalizó pues, eh, gente que su padre enterró, eh, combatientes vascos que su padre enterró en, en ese monte, ¿no? y que fueron ya exhumados en, en el año 80. Por lo tanto, estamos hablando de, de lo que nosotros nos ocupamos principalmente, son aquellas fosas clandestinas, fosas olvidadas, fosas silenciadas, en definitiva, ¿no? eh, Todo el trabajo que, que hemos realizado desde el año 2000, pues eh, permite, permite establecer una, una tipología en función de, de una tipología de la fosa, eh, una tipología de la muerte en función de, de la víctima, ¿no? y, y las cuatro principales eh, líneas serían pues, <coughs> las, las ejecuciones eh, o los asesinatos extrajudiciales, <coughs> lo, las muertes en combate, las judiciales que ya son, eh, que se diferencian de las primeras porque ya eh, contemplan un proceso judicial, aunque sea eh, un, un puro teatro, y luego las muertes en, en naturales son custodia, que son las muertes en prisión. Por lo tanto, hay una hay una relación entre la, entre, entre la tipología de la fosa y la, el, el origen de la víctima, ¿no? El, el, el, la causa que, que llevó a la víctima a, a desaparecer. Y esto, pues, también eh, contribuye a que, a que tengamos pues, pues, eh, más, más eh, a la hora de, de hacer viable un proyecto pues eh, tenemos que tener en cuenta el tipo de fosa y el tipo de, el tipo de, de víctima. ¿no? Eh, como decíamos, la primera, la primera fosa que se exhuma en, en España con métodos, con técnicas, con personal cualificado, es eh, esta de Priana C. del donde, donde Emilio Silva buscaba a su abuelo, Emilio Silva, eh, y que estaba en este lugar enterrado junto con otros 12 compañeros suyos. Eh, lo que decíamos antes, de que en España se, había, se producía un, era un proceso atípico, eh, un poco responde a esta línea, ¿no? A la línea de, de las intervenciones, tanto en arqueología como en, arqueo como en antropología forense, responden a solicitudes eh, que pueden ser desde, desde la ONU hasta una petición de un Estado o a una petición eh, comunitaria, colectiva, particular, como es el caso español. ¿no? Eh, la petición estatal estaría, eh, pues podríamos poner, por ejemplo, Chile, y por mandato de Naciones Unidas pues, podríamos mmm, establecer, eh, podemos poner el ejemplo de, de los Balcanes o el ejemplo de Ruanda, donde, eh, el, donde, hay, donde se ha establecido un, un tribunal internacional eh, eh, auspiciado por la ONU. Bueno, y de esta manera, pues eh, respondiendo a esa primera exhumación exum del año 2000, en el año 2002 se hace una, una, una, una declaración por parte del de, de Endakari y al año siguiente, en el 2003, se firma un convenio entre Aranzadi y el gobierno vasco precisamente para, para atender y para estudiar e investigar pues, los casos de desaparición, los casos de, de fusilamiento, los casos de muerte a consecuencia de la guerra civil o del franquismo ¿no? y con este motivo se hace un organigrama como es este donde, donde bueno, bueno, eh, a la cabeza estaría el gobierno vasco el, la administración autonómica y eh, el, el grupo de trabajo giraría en torno a dos líneas una línea histórica y documental y una línea más, más de campo que sería la, la arqueológica y la antropológica ¿no? la primera línea la, la la investigación histórica y documental se encargaría no solamente de los archivos o registros documentales, sino también de, de, de la recogida de testimonios orales, que al final, a fin de cuentas, es un documento más a tener en cuenta. Y luego, en el, en el trabajo de campo, está el, el trabajo del arqueólogo, el trabajo del antropólogo y luego eh, la continuidad de, de ese trabajo en el laboratorio hasta conseguir el, el, el, el, fin, el fin definitivo nuestro. No es otro que la, la entidad de, de, de esos restos, ¿no? la entidad de esa persona. Bueno, eh, por lo tanto... Hay una investigación preliminar que se encarga de, de, de realizar una, un, un trabajo de información exhaustivo de lugares de, de donde hay enterramientos, de lugares de donde hay víctimas. Eh, este, este, esta, esta investigación eh, va en torno a esas dos líneas que comentábamos antes, que son eh, los archivos y los registros, la, la, la recogida la grabación de los testimonios, y luego, pues todo ese, eh, todo ese do, documento, pues procesarlo, ¿no? toda esa información procesarla. Elaborando pues, eh, in, eh, su correspondiente informe. Para la grabación de testimonios, pues bueno, eh, eh, hemos, se han establecido una serie de protocolos con un, un equipo mínimo técnico, un equipo mínimo humano. Eh, todo eso va a generar bases de datos, de grabaciones, de testimonios, eh, en algunos casos se van a transcribir, y todo ello va, va a formar parte de un... o, o en un futuro formará parte de, de un archivo audiovisual de la memoria. Este sería el formato. Eh, no es un formato público, de momento, hasta que pase a un archivo. De momento, pues bueno, se hacen copias para el gobierno vasco, para... otra, otra copia se queda en Anzadi, eh, otra copia se envía al particular en definitiva pues bueno todo ese trabajo se queda eh, queda queda perfectamente registrado y para, y para la posteridad ¿no? respecto a las fuentes documentales pues aquí ya se empieza a complicar un poco el tema porque mmm, porque si hay algo que caracteriza todo esto es la gran dispersión la gran cantidad de información que está eh, repartida por, por muchísimos eh, eh, por muchísimos propietarios, ¿no? propietarios que no, entre ellos no hay, por lo general, eh, ningún tipo de, de coordinación. Eh, el Ministerio de Defensa tiene sus archivos, el Ministerio de Cultura los suyos, eh, la, las administraciones territoriales autonómicas tienen los suyos, en fin, eh, cuesta un poco eh, poner un poco orden en todo esto y hay que, hay que acudir a cada uno de ellos de, de manera individual. Y nos encontramos también con, con el documento que tienen, que tienen los particulares, los familiares, ¿no? Que es tan importante como, como el que puede estar en un archivo. Documentación de, de. como decíamos también, fototecas, filmotecas, eh, archivos penitenciarios, donde se recoge pues, pues, eh, una, una, una ficha, una afiliación de la persona en cuestión, ¿no? Archivos hospitalarios, como, como este de arriba del de, de, de hospital de, de Basurto, en Bilbao, o el de abajo es del hospital, son, son eh, tarjetas que llevaban los heridos desde el frente de combate y que se han encontrado pues, en, en, en el hospital de, de Santucci. En cuanto a la investigación arqueológica y antropológica, pues, bueno, eh, establecemos un, un, un itinerario que empezaría con la, a partir de toda la información recopilada en, en, lo, en los testimonios, en los archivos, pues ya eh, trabajo de campo, que sería lo primero, la localización de, de, de esos enteramientos. ¿no? Una localización que muchas veces es eh, bastante, bastante complicada y fructuosa. Son los casos que por lo general no aparecen en los medios, porque eh, no es mediático eh, decir que estás buscando una fosa y no la encuentras. ¿no? Eh, una vez localizada la fosa, se, se excava, se exhuman los restos, los restos se llevan al laboratorio, donde, donde mmm, continúan sus estudios y sus análisis eh, antropológicos, genéticos, todo ello eh, encaminado a establecer la identidad de, la, de los restos, la elaboración de los informes y definitivamente la entrega de, de los mismos a, a, sus, a sus respectivos en caso de que la identificación haya sido positiva. Así nos encontramos con que esta sería la primera exhumación que se hizo en el País Vasco, en, en el año 2002, en Zaldivia, en Guipúzcoa. Ejemplos de otras, eh, hasta hoy día, o sea, hasta el domingo pasado, pues eh, estamos recibiendo llamadas, estamos recibiendo... Eh, información sobre la existencia de, de, de, de fosas lo que pasa que en Vizcaya sí que es cierto que el tipo, la tipología de la fosa va a ir en función de la tipo, de, del desarrollo de la guerra ¿no? en Vizcaya como, como se ha mencionado antes el frente estuvo establecido durante varios meses eso, eso, eso hace que la mayoría de los entrenamientos correspondan a combatientes y eh, mientras que a por ejemplo ...que se sumó al, a la rebelión desde, desde la primera semana, pues eh, la, la represión que ha habido en, en la provincia ha sido una represión de retaguardia, ¿no?, como la que se, como la que se pudo producir en La Rioja, en Navarra o en, o en comarcas de, de Burgos, ¿no? Con todo ello, eh, el trabajo que, que hacemos directamente con, con, con el gobierno vasco, el gobierno vasco pues, ha, ido, ha ido configurando un mapa de fosas, que este sería un ejemplo, no, no está completo porque faltan, faltan bastantes, eh, bastantes eh, fosas por, por añadir, pero eh, en, en este mapa se están incluyendo pues, todas, ¿no? tanto las viables como las no viables, las ya desaparecidas, las no localizadas, todas. El, ese convenio del año 2003 permitió que el grupo de trabajo también trabajase no solamente en Euskadi, sino también en, en, en otras comunidades como, como Castilla-La Mancha, como Andalucía, como, como Extremadura o Galicia. Siempre de la mano de, de asociaciones, de, de particulares. Eh, mucha, mu, eh, gran, pa, gran parte de ellas son colaboraciones con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nos hemos encontrado con, con una tipología de, de fosas muy, muy, muy diferente, ¿no? desde, desde esta en, en, en, en, bajo un basurero actualmente, esto es en guipúzcoa. otras que es un cementerio, pero que estaba la, la fosa estaba pues a casi 5 metros de profundidad, o estas en, en, en Sigmas, en cuevas donde también hay, hay bastante, bastante documentación y bastante testimonio de, de lugares que eran utilizados para, para precisamente hacer desaparecer esos delitos, ¿no? Un caso particular, pues bueno, es cuando te encuentras eh, esto, ¿no? Que son, es el, esta, las fotos corresponden al cementerio de las botellas en, en el monte Ezcaba, en, en Pamplona, donde los presos eran enterrados eh, con una botella, una botella que en la mayoría parte de los casos mm, eh, el contenido ha desaparecido, se ha podrido y en este caso, pues al tener un tapón eh, metálico, pues ha conservado la documentación inter interior de la botella y en la documentación, pues estaba toda la filiación completa del de, de muerto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eh, eh, aquí tenemos un caso en el cual se compagina el, el trabajo de arqueológico-antropológico con, con el documental, con la documentación. Lo mismo pasa con, con los casos que estamos encontrando en Vizcaya, donde los restos aparecen con, con, una, con una chapita de una, una placa de identificación, con una numeración, entonces esa numeración nos lleva a, a investigar en el archivo eh, ese número hasta conocer a quién corresponde. Eh, Cosas complicadas como esta en Valdenoceda, donde, donde se exhumaron 114 presos de una prisión que, que hubo allí. De, de, los, eh, de, los 150, de los 154 fallecidos, 5 son eh, oriundos de, de Euskadi. Y que eh, en, en el proceso de, de excavación y exhumación pues nos encontramos con patologías como, como esta, donde, donde, donde en en la pierna derecha que es la izquierda que vosotros veis pues veis que no hay no hay rótula una rótula y, y están, están pegando hueso con hueso entonces eh, hay un desgaste brutal y esto permite que vas a la documentación y te encuentras con, con, eh, con un detalle de la el detalle de la derecha donde pone señas particulares cojera en la pierna derecha con lo cual pues bueno tienes ya bastantes bastantes visos de, de, poder, de poder buscar la identidad de esa persona. ¿no? Esa persona ya, ya le pones nombre, es cuestión de, de intentar localizar familiares vivos de esa persona para poder identificar al 99,9% la identidad, el nombre y apellidos de, de, de ese preso. ¿no? Eh, Cosas también eh, particulares como puede ser un ojo de cristal, como puede ser un, un, un corsé, un corsé para, para, para corregir la, un defecto de la columna, o una, una, unas fundas doradas en, en la dentadura. Todo ello en el, eh, con un trabajo de laboratorio pues, pues nos acerca cada vez más a, a la entidad de esa persona. Con lo cual, pues bueno, hay una sucesión de informes, que son eh, que nosotros los estamos tomando como informes periciales, por la experiencia que tiene Echeverría pues en, en, otros, en otros campos y en otros lugares del mundo, donde precisamente estos informes técnicos son los que los que hacen los que dan una validez, una validez jurídica, aunque eh, en el caso español eh, se, se ha lanzado y se se le achaca mucho que, que, que con las exhumaciones se están borrando pruebas. Y yo, Personalmente pienso que es al contrario. O sea, precisamente el trabajo del arqueólogo y del antropólogo es aportar pruebas de, de un delito, pruebas de, de, de una atrocidad, ¿no? Eh, todos estos informes conforman un informe final y, y tanto los restos como las evidencias como los objetos personales de los restos asociados eh, mantienen una, una custodia eh, hasta la entrega de, de a sus respectivos. O sea, objetos como, como, como puede ser un peine, como puede ser un lápiz, o como pueden ser unos pendientes. Eh, evidencias como son las evidencias balísticas. Todo ello se, se, se guarda junto con junto con su propietario. ¿no? En Aranzadi, lo que comentamos al principio, eh, exhumando la memoria. Exhumando la memoria, no solamente exhumar en el, en el, en el campo, o en la cuneta o en el monte, sino también exhumando pues, con proyectos, eh, en proyectos europeos, proyectos con, con entidades italianas, polacas, eh, noruegas, unidades directivas para, para los niños, eh, colaboraciones con el CSI, con, el, con, el, con, el, con la UNED, la Universidad Nacional de Distancia, en definitiva, proyectos que se que, que aportan, que Aranzadi aporta su experiencia en, en, en el terreno de la memoria, ¿no? eh, También visible en la publicación de libros, de, de historias locales, como por ejemplo, eh, las historias de las historias de la Guerra Civil en, en Azpecia, en Tolosa, en Leyoa, eh, la publicación del de, de Cementerio de las Botellas, porque porque había material suficiente como para, para, para hacerlo público y socializarlo, en definitiva, ¿no? Campos de trabajo en verano con, con chavales, con eh, convenios firmados con, con ayuntamientos, como por ejemplo Lemoa, como por ejemplo Aduna en la eh, Larrabechu, Exposiciones exposiciones como la cárcel de Ondarreta en, en Donosti o la cárcel de la Rínaga en Bilbao, eh, una exposición sobre la educación sobre el sistema educativo en, en, durante, durante el franquismo en, en, en el País Vasco. O las conocidas ya eh, eh, exposiciones sobre fosas, ¿no? la, de, la del Cementerio de las Botellas en San Cristóbal, en el Fuerte San Cristóbal, o la de las, eh, los trabajos de Aranzadi en, en, eh, por todo el Estado español, con, eh, con la colaboración de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y de otros colectivos. ¿no? Y, y bueno, y para, y para terminar, pues el, el proyecto que se, que se inició hace unos años cofinanciación del Ministerio de Presidencia y que era un poco pues establecer una especie como de base de datos, de, de información sobre lo que se estaba haciendo en otros lugares de, del Estado ¿no? y así tener, pues, bueno, tener conocimiento de lo que se hace en Cataluña o lo que se hace en Valencia o lo que se hace en Andalucía. ¿no? Eh, los resultados muy desiguales, dependiendo del territorio, pero bueno, es una buena herramienta para cualquier tipo de, de, de persona que tenga que hacer una consulta. Pues eh, no, no es una, no es un proyecto que está a disposición de todo el mundo, que esté colgado en internet, pero sí, sí que la información es, es, es perfectamente consultable. Gracias.